Exploraremos ahora la creación de eventos, stories, como le llama el programa. Pulsamos sobre la sección Stories y el botón Create a new story. Tendríamos que poner el título, la fecha de inicio, la fecha de final. Si tenemos categorías, la categoría, luego veremos el tema del link eh, un poquito más adelante. En principio vamos a cancelar, lo que vamos a hacer va a ser revisar algunas de las que ya tenemos creadas. Por ejemplo, vamos a ver la máquina de Newcomen. La máquina de Newcomen, aquí está, título, le hemos puesto año 1712, entra dentro de la categoría de maquinaria productiva como información básica. Una vez introducida esa información básica, salvaríamos y podríamos añadir medias. Vemos que aquí tenemos dos medias. Una imagen que es una animación GIF y un video que hemos obtenido de YouTube. Vamos a ver cómo quedaría. Vemos aquí la ficha, o sea, la máquina de New Common Nos informa que tenemos una imagen que no tiene por qué ser estática, sino que puede ser una, un GIF animado y un video que podríamos reproducir cargándolo desde YouTube. Podríamos incluso verlo en pantalla completa. Vamos a salir de pantalla completa. Y tendríamos el texto que hemos añadido. Como vemos, hay unas posibilidades bastante ricas para incluir información. Vamos a ver... Volvemos nuevamente a la administración, veamos, vamos a revisar ahora la eh, correspondiente a Fahrenheit, el invento del termómetro de mercurio. En el caso del invento del termómetro de mercurio, lo que hemos hecho ha sido, vamos a cerrar la administración para verlo, hemos puesto una imagen, ya sabemos cómo, hemos puesto el texto, el texto y Aprovechando las posibilidades de generar un enlace, hemos puesto un eh, link a la información complementaria en Wikipedia. Veamos cómo hemos hecho el detalle. Tenemos aquí Fahrenheit, título, fecha, categoría, media, hemos añadido la imagen y en la información extra hemos puesto el texto y aquí hemos marcado entre corchetes el texto que queremos que aparezca vamos a verlo así más ampliamente que aparezca como soporte del enlace y a continuación, importante, sin dejar ningún espacio, entre paréntesis el, la URL del sitio al que queremos ir desde ese enlace vamos a ponerlo nuevamente a tamaño bien sigamos con más posibilidades vamos a ver Ahora la máquina de Watt. A ver, aquí tenemos James Watt, la máquina de vapor de Watt. Bien, igualmente teníamos en este caso un video y tenemos una imagen. La imagen es la que aparece en la ficha de la historia y el video que podemos reproducir igual que antes con el funcionamiento de la máquina de vapor. Cerramos y el texto, como hayamos visto antes, sencillamente en este caso le tenemos una imagen estática. A continuación vamos a irnos al globo de los hermanos Montgolfier. Inventan el globo aerostático. Tenemos una imagen, tenemos un texto, el título, el texto explicativo. Y vemos que al final hay un botón que pone para saber más. ¿Qué ocurre cuando pulsamos en para saber más? Hacemos clic y vemos que se nos abre la página, en este caso de Wikipedia, con los hermanos Mongolfier. Vamos a cerrarla y vamos a ver cómo se construyó ese link. Vamos a buscar los hermanos Mongolfier. A ver, aquí está. Los hermanos Mongolfier, aquí tenemos... Inventa el globo aerostático, que es el título, fecha, categoría. Y vemos que en campo en el campo link hemos puesto el enlace a la página de Wikipedia que habla de los hermanos eh, Mongolfier. Vamos a ver aquí el primer tel telar mecánico de Edmund Cartwright. En este caso, tenemos imágenes, tenemos ya sabemos el enlace para saber más. Y hemos incluido un audio. En esta ocasión es un audio sacado del archivo de Radio Nacional de España. El el -right 24 de abril de 1743. Cerramos. Y como vemos, tenemos suficientes recursos para poder enriquecer nuestra línea de tiempo con información en diferentes medios. Exactamente igual estarían accesibles cada uno de ellos desde las fichas, por ejemplo, vamos a ver, teníamos aquí eh, la máquina de Newcomen, aquí estamos viendo, por ejemplo, la animación incluso en Dorde, porque antes no la veíamos, En Fahrenheit que teníamos, vemos más, y aquí tenemos las imágenes, el link a la Wikipedia, y por acá a la derecha, la máquina de vapor de Watt, el Watt, el video y el enlace. Ah, no, este no tenía enlace. Y un poquito más adelante teníamos los hermanos Mongolfier. vemos cómo tienen el enlace a la página de Wikipedia. Y podemos combinar en cada caso según nuestras necesidades.